Fan. Aquí me siento feliz Hoy Luis Mario con Iván Amanece en amanece Buen Amanece en Yo los vine a complacer Por decreto eran las tres Y yo no me quiero que cantar, que el hombre tiene que estar donde la gente lo tiene. Te me pertenece y aquí me siento feliz, por eso todos los meses yo estoy presente en Medellín. Y lo digo de mi parte, que Nechi me representa, se lo dice Iván Zuleta, un gran ejemplo es Nechi, porque aquí se puede dormir, con todas las puertas abiertas. Sus palabras son sagradas, ya lo no digo Iván Zuleta, no solamente la puerta, el portón y las ventanas, esta tierra soberana. Y si nace respeto, hay hombres de fundamento, mujeres trabajadoras, los versadores de moda, Iván Zuleta y Luis Mario, subido en un escenario, invitado por el alcalde, que es un hombre agradable, se llama Marco Madera, le digo de tal manera, que a mí todo el mundo me quiere, todo el mundo me prefiere, con la voluntad de Dios, y a dónde están las mujeres. Y a dónde estamos los hombres que mandamos a las mujeres. Mujeres me pega a los maridos. Palabras de mi garganta, el amor es muy bonito, son mis con boca chico y los hombres no le aguantan. Yo me siento muy feliz y les traje mi acordeón, me voy a llevar de chi, metida en el corazón. Y lo digo con razón, porque tengo una enseñanza y he guardado la esperanza delante de todos ustedes. A mí tienen que quererme, porque soy feliz aquí. La paz que Colombia quiere, se encuentra aquí en Mechín. Y se lo voy a decir, se lo dice Iván Soleta, que aquí se puede dormir. Con todas las puertas abiertas, hay gente que se respeta y le canto. De mercia me sobra ganas y me siento muy feliz. Aquí el que llega trabaja o lo echa de TG. Un permiso hasta las tres. Un permiso hasta las tres. canto le aseguro, mis palabras son sagradas Si te brindas desayuno, yo te voy pasado mañana Mi baño ya te le habla Hay una forma agradable Espera para mi Y atacar el y Para quien, en un aplauso Va a cantar mi señor Que es un hombre chiquitito Con una garganta grande Es un momento agradable Para cantarle a mi gente este no presente, que vive en el alma mía, ya que clama repetida, y palabra manifiesta, y palabra son correcta, y al ser el cantante, un aplauso y una y otro palo y Mario palo, Yate. Ya que me gusta que me despida, ¡hola,